Bueno, buenas tardes, eh, estimados colegas y colegas a todas y a todos eh, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Soy José Antonio Castorina, eh, director del proyecto UBASIT, eh, Restricciones eh, Sociales a la Adquisición de Conocimientos de los Chicos sobre Fenómenos Sociales. Eh, en principio, quisiera agradecer a Instituto, a su directora Miriam Felfeber y a los demás colegas, la oportunidad que nos dan para poder eh, hacer nuestra modesta contribución a esta actividad de vincular la, a las investigaciones del ICE con la situación actual de la pandemia. Muy brevemente me permito eh, presentar eh, a tres colegas muy destacadas de nuestro equipo de investigación, en primer lugar, a Mariela Hellman, eh, eh, la licenciada Mariela Hellman, que se ocupa particularmente de la investigación junto con Axel Hall, que también está aquí, ambos, mática de la formación de la noción de derecho a la intimidad en los niños y niñas, jóvenes, y tanto niños como jóvenes. Eh, y a Paulita Chabel, que es antropóloga, eh, doctora, en nuestra universidad e investigadora sobre, en este momento sobre temas de ideas políticas de los niños eh, que participan de toma de casas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, ellos van a hablar, en, van a dialogar entre ellos y seguramente van a dar un panorama de sus indagaciones. Pero quiero mencionar en particular que eh, como todos conocen la situación de excepcionalidad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 educativa eh, con los niños y niñas de la pandemia. Lo único que quiero mencionar a ese respecto es que nosotros y seguramente muchos otros colegas del ICE hemos pensado en que eh, también los investigadores se han sentido conmovidos, traccionados, dificultados o facilitados según el caso para su investigación en este contexto de pandemia. Muy en particular, nosotros creemos que ha llegado la hora de intentar vincular de alguna manera nuestra investigación que lleva muchísimos años, cerca de 30 en este equipo, y que, si bien no investigamos en contexto de pandemia, sin embargo, las ideas que hemos encontrado, las sugerencias que provienen del campo de la educación en, en, la, en esta pandemia, nos han motivado a hacernos una serie de preguntas respecto a cómo asociar, cómo articular, cómo interrogar a nuestra investigación, sobre todo cómo interrogar a nuestra investigación pensando en los chicos que están viviendo en la pandemia. De manera que yo, este, con mucho gusto y es un honor en, en muy buena medida, presentar a los tres coleg eh, colegas y abrir la discusión entre ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tono.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 la pandemia, justamente me parece, lo veníamos conversando atrás, tocado estas, estos espacios entre la vida personal, familiar y la escuela, no, el acceso que tienen muchos chicos, en este caso de que lo tengan, digamos, ¿no? de eh, tener clases eh, por plataformas virtuales o por WhatsApp o por diferentes videollamadas, hace que la escuela ingrese fuertemente en el espacio escolar, en el espacio escolar, no, en el espacio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 la creatividad de muchos y muchas docentes que por ejemplo se ponían cuerda polvo para el espacio para dar la clase que señalaban este, cuestiones en el en pizarras y pizarrones que también hacían reuniones de familias y al finalizar establecían este, un, un acta escrita que son formas institucionales de reconstruir el espacio, el espacio público este, también queríamos señalar una, una anécdota que nos llegó, que era bien interesante, donde un docente, una docente, le indicó a, la, a, una, a un familiar que justamente en el momento en que iba a dar este, clases la, la docente con, con el niño, este, esa, ese familiar se fuera a trabajar o a hacer la comida. Entonces ahí hay intervenciones por parte de los docentes que nosotros rescatamos que vuelven a reconstruir el espacio el Público en contraposición con la esfera personal. Así que, digo, esto es un poco lo, lo que nos hizo reflexionar desde nuestro campo de investigación para, para justamente pensar este concepto de, de, de prácticas, nuevas prácticas educativas. Y nos parecía también interesante, y ahí Mariela te, te, te pido si nos puedes ampliar sobre la perspectiva de los chicos y las chicas sobre estos aspectos, cómo, cómo ellos pueden reconstruir o si hemos podido identificar en las charlas con, con algunos Dependiendo vos, este, cómo los, los chicos y las chicas son, como construyen ese espacio personal este, en, este, en este contexto actual. Gracias, Axel, por la palabra y que estos, estos momentos eh, propician diálogos, porque como la situación, como planteaba Tono, es tan compleja, tiene aristas muchas desde donde pensarla y desde donde eh, tratar de hacer nuestro aporte desde el equipo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 en la presencialidad algún alumno dijera, bueno señorita de estos cuatro problemas que usted puso en el pizarrón decidí hacer dos eh, este, claro que bueno, estas escenas que nos devuelven los chicos y las chicas son difíciles para bancar para nosotros como docentes pero también y en este sentido venimos charlando en el equipo, podemos pensarlas como situaciones donde de alguna manera los chicos y las chicas están ejerciendo en acto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 para poder justamente poner el foco en qué situaciones son las que más los convocan y las convocan a los chicos. Por ejemplo, es muy interesante el relato de una maestra que contaba que tenía frente a sí 20 recuadritos negros, que eran los niños, con las cámaras apagadas, en su MIT, en su clase por MIT, y cuando dijo que iban a hablar de la inscripción al secundario, empezaron a prender la cámara de a uno, a hacerse ver, a tomar la palabra, entonces podemos preguntarnos ¿qué nos están diciendo los chicos con las actividades que eligen responder y las que eligen dejar de lado? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resulta más potente para ofrecerles? Otra docente nos comentaba, por ejemplo, que en el mit cuando ella hace alguna pregunta de un tema conocido, sus estudiantes participan, pero que cuando plantea algo que supone tirar un poquito del hilo, subir un poquito ahí en cuanto a un desafío nuevo, Sistemáticamente hay dos o tres que apagan sus cámaras y cuando ella, muy peor, la vuelve a plantear alguna cuestión conocida, vuelven a prender la cámara. Entonces, nosotros pensamos que estas escenas son interesantes y que invitan a una reflexión linda de ser hecha, que es ¿qué nos están diciendo los chicos con eso? ¿Qué, qué es lo que les pasó? Eh, ¿Se fueron? ¿La pregunta los dejó afuera? ¿Es cierto? que en la presencialidad de alguna manera también podría pensarse que esto pasa. Es decir, que los chicos a veces ponen como el piloto automático, pero no, no se ponen en diálogo con lo que les ofrecemos que hagan en la escuela, ¿no? Pero ahora en todo caso esto se hace más evidente. También es interesante pensar si en la escuela presencial se ofrecen muchas o pocas oportunidades, por ejemplo, de que los chicos puedan elegir y tomar algunas decisiones,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 Digamos, no, nos parece, sabemos que, que los docentes, los maestros, las maestras, están haciendo lo imposible por sostener a los pibes y a su propia tarea de enseñar en estas condiciones que son tan complejas. Estas situaciones que hablan en realidad de los modos de transitar de los chicos, de los estudiantes, en estas formas nuevas en que la escuela tiene lugar, nos parece que invitan a seguir pensando entre docentes. En este sentido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 Una parte del asunto, otra, otra parte interesante tiene que ver con poder plantear según lo que venimos trabajando y lo que esta situación ofrece, eh, qué pasa con la política y con la relación que tienen los chicos con la política y con el Estado, que, que es eh, uno de los temas que trabaja fuertemente Paulita, <risa> Paula, así que le paso con mucha alegría, la palabra a la compañera. Bueno, gracias. Eh, bueno, siempre está está muy bueno escucharles hablar de, de la escuela y del lugar ahí, de, de las niñas y de los vínculos que se van dando eh, en, en los distintos espacios escolares y en este particular que estamos viviendo ahora. Quizás desde, desde la investigación que, que yo vengo haciendo sobre cómo... Las niñas construyen ideas en torno a la política y en torno a la participación, ¿no? Estas infancias tan otras a veces de, eh, en otros barrios, en otras condiciones de vida, con otras, eh, otras condiciones de vivienda, otras trayectorias escolares muchas veces también. Eh, y, y pensar un poco que, como la otra parte de la participación de lo que venía diciendo María, ¿no? hay un montón de cosas que empezaron a pasar y que están buenísimas a las que como profes les tenemos que prestar atención, eh, pero también hay otras cosas que, que se complicaron eh, para, para que sucedan, ¿no? pensando sobre todo en, en las niñas como, como estudiantes, no tanto como alumnos adentro del aula, sino como niños como ciudadanos, ¿no? con un montón de otros derechos,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 frente a una situación donde bueno hay un montón de cosas que, que no están sucediendo. Pero no solamente espacio público como calle, ni hablar de las niñas, las jóvenes yendo a las marchas del Ni Una Menos y todo eso que este año no pasó, pero no pasó para nadie, eh, no, no, no logramos que eso sea para nadie y todas perdimos en ese sentido como cierto aspecto de la vida pública y de la participación política en general. Eh, para, para las infancias esto es especialmente problemático por la importancia que tiene la escuela como espacio público para la infancia. Considerando que la infancia tiene una vida pública muy muy restrictiva, ¿sí? como decía Mari antes, las infancias fueron las, uno de los últimos grupos en ser invitados a la fiesta de los derechos, digamos, ¿no? como el bueno que también tenían derechos, que también había que consultarles, y todavía estamos remando en un montón de casos para que de hecho se les reconozcan,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 Esta externalidad que produce la ida hacia la escuela, esta externalidad, esta salida de lo familiar que les lleva nos lleva a todos, nos ha llevado a todos y le lleva a, a las niñas eh, a encontrarse con otras que son diferentes a lo que ya conozco. La necesidad de producir una pregunta por lo que no es más familiar, ¿no? O sea, no, esto no lo conozco, esto no lo sé, esto yo nunca lo había escuchado. Ah, mirá lo que dijo ella. Y, y no solamente me interesó lo que dijo, sino que lo quiero repetir pero quizás adentro de casa no de a repetirlo. ¿Por qué no a hablar de eso? ¿Por qué no a decir esas ideas? ¿Por qué no me animo? Sí, quiero tener el pañuelo verde, me compré el pañuelo verde y lo quiero llevar. Bueno, pero en casa no porque es para lío, ¿no? bueno sé que cuando salgo de casa lo, me lo pongo en la mochila y puedo mostrar quién soy y tengo esta identidad que me voy construyendo separada de, del espacio privado y del espacio familiar. No porque uno sea bueno y el otro sea malo, ¿eh? sino porque está bueno que sean distintos, que exista esa diferencia, donde eh, las infancias van construyendo la manera en la que ellas quieren, en las que ellas pueden elegir qué, cómo quieren ser, no esa magia que te da el encontrarte con un docente, otro docente, y decir, bueno, ah, mirá todas estas formas que existen de ser adulto en el mundo. Dice, me había ocurrido que se podía ser adulto de esta manera, y mirá lo que estoy viendo ahora, me interesa, me gusta, yo quiero, o esto no. Eh,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 no de la misma forma y que, como ya dijeron acá todes, para algunos no sucedió, porque hay algunos que no se pudieron conectar nunca, y, y esto lo charlábamos justo el otro día. Eh, y esta es una, una desigualdad nueva, es una desigualdad que no existía. ¿sí? Hay otras desigualdades que, que existen hace un montón de tiempo, pero esta desigualdad es nueva. No sabía que haya pibis que no accedan a la escuela, que no puedan ir porque no tienen Esto no nos había pasado nunca. Eh, y, y por eso también es tan increíble lo que venían diciendo ustedes sobre las cosas cotidianas y artesanales, sí, las lógicas cotidianas y artesanales que fueron construyéndoles docentes, los docentes que fuimos construyendo, las, las organizaciones sociales, ¿no? Como, bueno, llevar puerta a puerta el cuadernillo comprarle datos de internet para que tal tenga el teléfono y se pueda conectar a la clase. Digo, en, esos, en esas pequeñas acciones, no solamente estuvimos dejando abierta la puerta para la educación y el derecho y el conocimiento, sino que en todas esas pequeñas acciones artesanales, los docentes, las organizaciones, estuvimos reeditando el espacio público y común para los pibes. Y eso es un montón.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 Para cerrar este intercambio, eh, queríamos leer, en realidad, un texto que fue producido conjuntamente que tiene que ver con algo de lo que Paula recién planteaba en relación con la desigualdad. Vamos, Acá estuvimos compartiendo algunas de las reflexiones a propósito de la relación de la escuela con los chicos a los que sí pudo llegar, con los que sí está conectado, ¿no? Eh, y que, de alguna manera, con aquellos y aquellas que sí está pudiendo darse algún tipo de continuidad pedagógica, con todas las complicaciones que, que ella trae aparejada. Pero no queremos de dejar de mencionar, como Paula ya empezó a, a señalar muy oportunamente, algo que a esta altura, bueno, no es ninguna novedad, digamos, que es que la pandemia dejó expuesta toda una serie de desigualdades que ya existían, y a su vez generó nuevas desigualdades. En este tiempo, entonces, que nos ofrece tantas oportunidades, algunos, para reunirnos y poder pensar distintos asuntos de esta situación tan compleja, nos parece importante que esto tenga un lugar también en aquello que queremos compartir. Eh, porque parte de la enorme tarea que le va a tocar a la escuela hacer, cuando sea posible, volver a algún tipo de presencialidad,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 en este contexto. Eh, bueno, Tono, ¿vos querés cerrar diciendo algo más, no? Unas palabras de, de cierre, des, desmuteate. Creo que han sido suficientemente claras, este. En fin, creo que aún como investigadores nos tenemos que seguir haciendo preguntas. Yo creo que los temas de investigación, en algún sentido, están siendo interpelados por esta situación. Espero que el, equipo podamos indagarlo, reflexionarlo, eh, discutirlo en, en reuniones posteriores, pero es como que la, la situación de los, de los niñes, como dice Paula, este, cuestiona o interpela principalmente al modo de investigar que hemos tenido y a algunas de las hipótesis que han, hemos formulado en las investigaciones, tanto respecto a la intimidad, Habrá que ver qué pasa con la intimidad de los chicos en este contexto, al interior de la, de la enseñanza virtual, qué ha pasado con la virtualidad de los niños, es un tema no menor, me parece. Eh, habrá que ver qué pasa con las ideas políticas de los chicos en un cambio de contexto tan relevante, eh, donde su relación con los padres eh, en relación al proceso de enseñanza y mensaje pasa a tener una importancia mayor probablemente que la que tenía antes de la pandemia, todo esto quizá nos, nos ayude a, a proponernos a formular algunas preguntas específicas del grupo de investigación, que supongo es lo que le estarán pasando a todos los colegas de los distintos grupos del ICE, no así que no más que eso, les agradezco mucho a los tres co compañeros, para mí ha sido muy claro y, como diría un amigo, muy ilustrativo, así que muchas gracias.